Bueno, buenas tardes a todos eh, por estar, eh, gracias por estar una tarde más con nosotros en las charlas, en este programa de charlas de introducción a la astrofísica en el marco de, del programa de Amigos del de IAC. Esta tarde tenemos la suerte de contar con dos experimentados cosmólogos que son eh, Rafael Barrena y, y Francisco Suquitaura eh, ellos nos van a, a dar una charla muy completa eh, de un tema muy interesante que son eh, las distancias en el universo. ¿Cómo se miden las distancias en el universo? Rafael Barrena, que es investigador eh, a Tan Severo Ochoa en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y desde su experiencia más eh, en comología observacional nos va a introducir en la materia, nos va a explicar eh, el concepto más básico y la, la, las técnicas mmm, más utilizadas. Y Francisco Suquitaura eh, que es investigador eh, y docente, Ramón y Cajal, eh, de la Universidad de La Laguna y del IAC, desde su experiencia de cosmólogo teórico, Va a completar eh, en la charla sobre este tema con eh, las métodos, los métodos más, más avanzados y más recientes, y que son, de hecho, pues, pues que contamos con muy pocos expertos en, en el mundo sobre, sobre estos temas. Sin más, eh, para, para cederles mayor tiempo a ellos, les cedo la palabra a Rafael y espero que disfruten de, de esta sesión tan interesante. Como saben, al final Después de las dos ponencias tendremos una, una sesión de preguntas donde podrán interactuar con, con Rafa y con Francisco. Pues te cedo la palabra, Rafa. Vale. vale, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, pues nada, yo sin más, después de esta breve introducción, pues nada, empiezo, comparto aquí pantalla, eh, a ver, eh, compartir. Vale. Mm, ven bien la pantalla, ¿no? Me parece, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Pues nada, eh, la charla, bueno, gracias por invitarme y bueno, pues un poco cuando empecé a prepararme esta charla, eh, lo primero que un poco reflexiona es, reflexiones un poco acerca de por qué, el por qué estar siempre midiendo distancias, por qué tenemos la necesidad de estar eh, midiendo distancias, eh, saber el tamaño del universo, etcétera, ¿no? y en realidad esto puede ser trasladado incluso a nuestra vida cotidiana, si lo pensamos bien nos pasamos la vida midiendo distancias, utilizando las GPS, eh, del, de los móviles, los navegadores, o incluso con simples comentarios, o tal, como diciendo, bueno, pues vivo a tanto del trabajo, o empleo, no sé, he hecho 20 minutos de casa al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso usamos el, el tiempo, ¿no? Cuando cogemos un avión, eh, utilizamos el tiempo para medir distancias, realmente, porque, por ejemplo, cuando... Cuando cogemos un avión y nos vamos a Madrid, Barcelona, pues dices bueno, pues tardo dos, tres horas, etcétera, ¿no? Pero ahí detrás de eso hay pues realmente una implícita una velocidad. Conocemos la velocidad y bueno podemos medir las distancias incluso midiendo velocidades y tiempo, ¿no? O sea que al fin y al cabo el ser humano como sí pues eh, como tal pues necesita saber eh, realmente conocer su lugar no solo en, en, el, en, el, en su entorno, sino también este, um, este sentimiento se traslada a gran escala al, al universo, ¿no? es decir, necesitamos saber nuestro lugar en el sistema solar, dentro de la galaxia, etcétera, etcétera y saber un poco el tamaño eh, del, del universo. ¿no? Bueno, pues sin más entro, entra, entro a saco ya en, la, en las técnicas que nos permiten medir distancias y que nos permiten pues situarnos dentro del universo. La primera de ellas a nivel sol, a nivel del sistema solar, mm, eh, dentro del sistema solar. Pues es relativamente fácil, todo el mundo conoce las técnicas de radar, aquellas que se utilizan en las autopistas para detectarnos cuando vamos a una velocidad superior a la permitida, o etcétera, ¿no? Por lo cual, o las que están instaladas en los aeropuertos para detectar aviones, etcétera. Es muy fácil pues, de, calcular la distancia a objetos mm, del sistema solar porque se les lanza una señal eh, en, en radio al objeto en cuestión y vemos cuánto tarda la señal en ir y volver eh, a este objeto, con lo cual la distancia sabiendo que C es la velocidad de la luz pues la distancia puede ser calculada como esta velocidad de la luz por el tiempo y dividido entre dos, eso nos ha permitido incluso pues ver mm, o calcular distancias a, a asteroides o incluso hacer mapeados bastante detallados luego está el paralaje trigonométrico, el paralaje trigonométrico nos permite eh, calcular distancias a las estrellas más cercanas. Por ejemplo, en una fecha del año, pues la, la Tierra está en una posición en su órbita, ¿no? Y bueno, pues vemos una estrella cercana que eh, está en una cierta posición respecto al fondo de estrellas más lejano. Sin embargo, seis meses después, cuando la Tierra se mueve, eh, se traslada a lo largo de su órbita al otro, al otro punto de, de la órbita, pues entonces vemos que... La, eh, la estrella se, mm, se mueve a, a otro punto de la posición del cielo. Este ángulo, es el ángulo paraláctico, y la distancia eh, la distancia en unidades astronómicas a ese objeto, a, la, a esta estrella en concreto, pues puede ser calculado como uno partido por P, donde P es el ángulo paraláctico medido en radianes. ¿no? Pues tan sencillo como esto nos, nos permite... Eh, calcular pues del orden de distancias de mil años luz y calcular las distancias a eh, estrellas relativamente cercanas. ¿no? Bueno, después entramos dentro de las medidas indirectas y las medidas indirectas para calcular distancias se, eh, mm, se, se basan básicamente en la obtención de lo que se llaman velas estándares. Velas estándares bombillas estándares o standard candles de, que sería en inglés, ¿no? o sea eh, lo que no tenemos es la luz y bueno pues el efecto mismo que podemos observar en una carretera las bombillas más cercanas lucen muchísimo más brillantes que las bombillas más lejanas por lo cual hay una cierta relación entre lo que es la distancia y la intensidad de luz que uno recibiría de las de las diferentes bombillas, ¿no? según la distancia a la que esté. Este simple ejemplo, he puesto aquí un ejemplo ¿no? en el cual la luminosidad es igual a 4 pi de cuadrado, donde esto es la superficie de la esfera que rodea a esta, a esta bombilla, ¿no? por el flujo sería la luminosidad. Despejando de esta fórmula, pues, pues tenemos la, la medida de la distancia. ¿no? Así, por ejemplo, imaginemos que tenemos una medida de 10 vatios, necesitamos un flujo de 0,1 vatios por metro cuadrado pues sabemos inmediatamente que la distancia es 2,82 metros a, a la cual estamos de, de esa bombilla. Este mismo ejercicio lo podemos hacer y se pasa, podemos pasarlo a, al cálculo de distancias con, con estrellas. Y el sol es una estrella, ¿no? Pasa que en astronomía, pues si hay por aquí algún astrónomo aficionado lo sabrá, en astronomía es usual trabajar... En, eh, en magnitudes y no tanto en luminosidad y flujo, pero la relación es la misma. Está bien la relación, magnitud igual a menos 2,5, pero el logaritmo va a ser 10 del flujo, ¿no? De tal modo que calculando la magnitud aparente, que sería M minúsculo, de un objeto menos la magnitud absoluta, la magnitud absoluta sería el brillo de una estrella, la magnitud de una estrella, si estuviera colocada, si estuviera situada a 10 parsecs de distancia. Bueno, pues haciendo esta, este, mismo, este simple cálculo para el Sol, cogiendo simplemente la calculadora, nos salía que la Tierra realmente está a una mm, unidad astronómica, como, como todo el mundo sabe, ¿no? Bueno, pues eh, esto nos permite pues, calcular distancias a, a estrellas, sin embargo, pues hay veces que queremos eh, mm, mm, eh, calcular distancias a, a cúmulos de estrellas, ¿no? Donde estos cúmulos pues albergan miles de, de, de estrellas, ¿no? Con lo cual pues recurrimos a una técnica que es el paralaje espectroscópico. Sabemos que no todas las estrellas tienen el mismo color, dijéramos no son todas del mismo tipo, ¿no? O sea, cada cual tiene un brillo específico, ¿no? Entonces sacando el espectro podemos realmente saber de, de, de qué eh, tipo espectral son, ¿no? Otra manera pues, sería recurrir a los colores, y estrellas más azules, estrellas más rojizas y la mayor parte de, de la vida de una estrella la pasa en lo que se llama secuencia principal, que sería esta banda de aquí. En este diagrama, la secuencia de magnitud absoluta frente a tipo espectral o color, pues eh, la secuencia principal mmm, tiene una forma de banda. Cuando hacemos, mmm, calculamos este diagrama de, en un cúmulo, pues lo que obtenemos una serie de puntos como, como está aquí en esta figura. ¿no? Y esta línea roja sería la magnitud absoluta de todas estas estrellas, con lo cual la magnitud absoluta menos la magnitud aparente nos daría realmente el módulo de distancia a, eh, a ese cúmulo. Pues pasando, ya tenemos el módulo de la distancia, que sería esta resta simple, pues ya de aquí despejamos la distancia a la cual está el, el cúmulo en cuestión. ¿no? Y esto nos permite calcular eh, distancias a estrellas dentro de nuestra vía láctea, ¿no? es decir, unos 100.000 años luz. ¿no? Para ir más allá, calcular distancias a, a, a, a otras galaxias, es necesario eh, tener objetos mucho más brillantes, porque las estrellas no, no son distinguibles, no las podemos distinguir eh, a una, a más allá de nuestra galaxia. ¿no? Prácticamente todas las estrellas que vemos en el cielo son mm, todas eh, estrellas de, de nuestra galaxia. ¿no? Pero, sin embargo, hay variables, eh, hay un tipo de estrellas, las variables Cefeidas, que tienen una gran luminosidad. Y además son variables... Estas fueron, fueron descubiertas por Henrietta Son Levitt en 1912 y se dio cuenta de que estas variables, bueno, como su propio nombre indica, varían de flujo. Aquí tenemos la, la imagen de una, de una galaxia y una de las estrellas, pues vemos que cambia su luminosidad, ¿no? Como aquí quiere ser más o menos representar, ¿no? Y el periodo de variabilidad de estas estrellas es, mm, mm, es, tiene guarda relación con lo que es la magnitud absoluta, es decir, eh, calculando el periodo, que es una mm, cosa muy sencilla en astronomía, calculando el periodo mm, de variación de la luminosidad, sabemos su magnitud absoluta. Bueno, pues ya está, tenemos realmente lo que es la magnitud aparente, la magnitud con la que vemos esta estrella, tenemos la magnitud absoluta porque hemos medido el periodo de esta estrella y por tanto podemos de despejar de esta simple fórmula, la distancia a la, que, no, a la que se encuentra. Por lo tanto, ya con esta técnica ya podemos medir distancias, por lo menos a las distancias más cercanas, que son del orden de 10 millones de años luz. Andrómeda, M33, al, las galaxias del cúmulo de Virgo, etcétera etcétera De modo similar hay otras, otras variables, RR-Lire, que fueron descubiertas por Williamina Fleming y tienen la ventaja de que el periodo son de muy pocas horas, con lo cual... Eran, eran fácilmente observables en una noche de observación, en vez de tener que esperar varias semanas o días. ¿no? Más allá de aquí necesitamos objetos, si queremos ir a, eh, a objetos mm, a distancias o a galaxias más lejanas, tenemos que recurrir a objetos mucho más brillantes, y uno de ellos son las novas. Las novas son binarias, objetos binarios, en la cual los cuales una de las componentes es una nana blanca. Esta nana blanca chupa, como dijéramos, material, acreción material de su compañera y eh, a medida que esta se va depositando en la superficie de la nana blanca, pues va aumentando de temperatura. Al llegar a unas condiciones concretas, como dijéramos, unas condiciones de presión y temperatura, pues las reacciones nucleares en la superficie de la, de la nana blanca hacen que esta brille, ¿no? Y ese brillo es muy específico porque, como ya digo, se produce a unas condiciones de temperatura y presión muy específicas, ¿no? Con lo cual, sabemos exactamente la magnitud absoluta del pico, aquí tenemos la explosión, y luego poco a poco el brillo de esta, de esta estrella va cayendo, pues en el pico, o sea, midiendo el pico, podemos tener la magnitud absoluta de, eh, de esta estrella con lo cual sabemos la magnitud aparente la magnitud con la que vemos en el cielo la magnitud absoluta en concreto y por tanto ya tam también podemos tener las distancias ¿no? un método muy curioso es el de contabilizar o contar las, eh, eh, el, número de, ay, perdón, el número de nebulosas planetarias y realmente este se basa en que en que la fracción de estrellas como el Sol es muy similar en todas las galaxias. No tenemos por qué quizás suponer que en, en otras galaxias, como la galaxia Andrómeda de M33 o cualquier otra, pues la, eh, hay más o menos cantidad de mmm, estrellas como el Sol. Con lo cual, las nebulosas planetarias, que son la muerte de estrellas como el Sol, de estrellas de tipo solar, pues y son objetos muy brillantes, visibles en otras galaxias, pues va a ser el número más o menos igual que en todos lados. O sea, dijéramos, la función de luminosidad o fracción de eh, nebulosas planetarias en otras galaxias va a ser una constante universal. Con lo cual, pues esta curva que vemos aquí realmente va a ser la misma y lo único que tenemos es que ajustar los datos a la magnitud observada. Bueno, pues si sabemos que es la misma, tenemos la magnitud absoluta. Con lo cual la magnitud observada menos la magnitud absoluta nos daría ya lo que es la distancia a estas galaxias. ¿no? Para ir más allá necesitamos objetos más brillantes, ya no podemos distinguir novas, no podemos distinguir eh, eh, nebulosas planetarias y para ir a distancias ya casi cosmológicas, dijéramos, teníamos que recorrer, recurrir a otras técnicas que se basan en la, eh, medir velocidades de rotación de galaxias, es decir, utilizando las galaxias como velas estándares. ¿no? Sabemos por efecto Doppler, no voy a entrar aquí tampoco mucho porque más o menos es conocido, que cuando un objeto se aleja, pues las características de espectrales se desplazan, las líneas de absorción de un espectro se desplazan hacia... El rojo, mientras que se si acerca, se, eh, se desplazan hacia el azul. Con lo cual, es de esperar que si vemos una galaxia espiral que tiene sus estrellas en rotación en torno al centro de la galaxia, pues es de esperar que una, de la parte, una parte de la, de la galaxia eh, se esté alejando y otra se esté acercando. Con lo cual, pues midiendo, aquí tenemos una galaxia, pues una parte se estará eh, alejando y otra parte se estará acercando. Esto es un, un, un espectro común, ¿no? De, un, de una galaxia eh, vista así de canto. Bueno, pues midiendo la diferencia de velocidad, la velocidad con la que rota, pues podemos tener la magnitud absoluta. ¿Por qué? Es que a mayor velocidad de rotación, mayor contenido en masa, mayor masa tiene la galaxia. Y por tanto, mayor magnitud absoluta, mayor luminosidad tendrá la galaxia, porque tiene más, más masa, ¿no? Eh, es un poco lo que... Imaginemos que en el sistema solar, en vez de tener el Sol, tendremos una estrella más brillante, una estrella más masiva que el Sol. Pues los, los planetas, si están situados en ese, en, a esa misma distancia, pues los planetas tendrán que ir más rápido para, contrar la, para contrarrestar la atracción gravitatoria de la estrella, ¿no? Y por el contrario, si la estrella es menos masiva, pues los planetas tendrán que ir más lento, ¿no? Con lo cual medir velocidades de rotación en, incluso en las galaxias nos da, nos da idea de la masa, de la cantidad de masa que estas galaxias tienen y por tanto nos dan idea de la magnitud absoluta de estas galaxias. Hay una relación entre velocidad de rotación y magnitud absoluta. La magnitud aparente la podemos ver observacionalmente, la podemos ver, calcular el flujo, Magnitud absoluta la tenemos y por tanto ya tenemos la distancia. Esto ya nos permite medir distancias, incluso acúmulos de galaxias, que pueden ser del orden de 10 elevado a 10 eh, años luz, ¿no? 10 y años luz, básicamente. Sin embargo, para ir más allá, esto no es suficiente para seguir a, a, en midiendo distancias a distancias cosmológicas, necesitamos eh, obtener mmm, objetos más brillantes. Objetos más brillantes que las galaxias espirales son las galaxias elípticas. Las galaxias elípticas son monstruos, pero el inconveniente que tienen es que su curva de rotación, al contrario que en las galaxias eh, espirales, pues las órbitas de las estrellas que lo componen son mucho más caóticas. O sea, no mmm, son como una nube que está... Eh, dijéramos todas las estrellas están eh, moviéndose caóticamente. Pero tenemos la ventaja de que si observamos la luz integrada, el espectro, muchas de las estrellas se desplazarán hacia el rojo y otras tantas se desplazarán hacia el sur, hacia el azul. Con lo cual, el efecto integrado de observar toda la galaxia nos dará un engrosamiento de las líneas. Nos dará las mismas líneas, pero realmente estas estarán engrosadas. Medir ese engrosamiento supone medir la velocidad, la dispersión de velocidad con la que se están moviendo todo el conjunto de, eh, de las estrellas que componen esta galaxia. Y también a mayor velocidad, mayor masa, y por tanto a mayor masa, mayor luminosidad. Aquí vemos que hay una, hay una relación entre lo que es el contenido... De la luminosidad o magnitud absoluta frente a la dispersión de velocidad teniendo ya la magnitud absoluta pues tenemos volvemos a aplicar siempre la misma fórmula no y tenemos lo que es la distancia eh, a estas a esta galaxias no más allá pasamos al terreno de lo que es la ley de Hubble las distancias cosmológicas no y entonces bueno, el primero en aplicar la espectroscopía, eh, usando un pequeño espectrógrafo en la astronomía, fue Vestos Leifried en 1912. ¿no? Y se dio cuenta de que, eh, bueno, pues eh, las la galaxias, dijéramos, él observó una muestra de 25 galaxias. Y eh, las líneas espectrales, se, como todo el mundo sabe, se desplazan más hacia el rojo cuanto más se alejan de nosotros. ¿no? Y él vio que de estas 25 galaxias, pues la mayor parte de ellas es, se estaban alejando. Aquí tenemos las velocidades negativas para las, las galaxias que se nos están acercando a la Vía Láctea, velocidades positivas aquellas que se nos están alejando. Pero las velocidades negativas realmente son eh, galaxias del cúmulo de Virgo, a la cual sabemos hoy en día que nuestro grupo local, al cual pertenece nuestra Vía Láctea, cae hacia el supercúmulo de Virgo. ¿no? O sea, realmente el cúmulo del Virgo nos está trayendo por lo cual es lógico que nos estemos acercando a él. ¿no? Pero a, más, a mayor escala parecía como que si todas las galaxias estuvieran alejando de nosotros. ¿no? Bueno, ya luego eh, George Lemaitre fue el primero en predecir teóricamente que esto se debía a la expansión del universo, e incluso eh, hizo muchas medidas, con lo cual hoy la ley de Hubble, que luego eh, Hubble eh, fue el que formuló la, la relación realmente entre la velocidad de las galaxias y su distancia, ¿no? incluso hoy se propone que sea la ley de lemaitre ¿no? Hubble o Hubble-Lemaitre, no sé. Bueno, el caso es que, eh, como digo, Hubble en 1929 eh, da cuenta por primera vez y que hay una relación que V, la velocidad de recesión de las galaxias, es proporcional a su distancia y proporcional en eh, H0. H0 es la constante de Hubble, que midiendo la pendiente de esta, de esta relación, pues nos da del orden de 22 kilómetros por segundo me, por megaño o sea, lo que es más o menos 72 kilómetros por segundo por megaparsec, ¿no? Bueno, también esta H H0 puede ser medida por otras técnicas como eh, supernovas o CMB o abundancia de cúmulos de galaxias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay una tensión entre unas y otras, pero bueno, ahí eh, eh, este más o menos nos da lo que es la el ratio de expansión eh, del universo, ¿no? Para, eh, luego, en, en, ya en los años 2000, se empezaron las observaciones de supernovas y esto nos permite extender la ley de Hubble. Si bien la ley de Hubble estaba a muy bajo resist, aquí vemos la ley de Hubble pues, con respecto al resist, ¿no? es decir, la distancia de, eh, respecto al resist. ¿no? Pues la ley de Hubble estaba por aquí. Para extender la ley de Hubble a alto resist, a altas distancias, era indispensable observar eh, objetos muy muy brillantes y estos no son otros que las mayores explosiones que se producen en el universo que son las supernovas las supernovas tipo 1A estos son también eh, componentes eh, son sistemas binarios la cual pues la, la enana blanca chupa material, acreta material de, de, de su compañera, pero al llegar a una masa crítica, la masa de Chandrasekhar, el límite de Chandrasekhar de 1,4 veces la masa, la masa solar, pues realmente se produce un pico de una explosión y vuelve a quemar el, el hidrógeno y el helio. ¿no? Este pico se produce a esta, en esta masa muy específica, y bueno, y aquí vemos muchas curvas de luz de, de la explosión, de la supernova y luego decae con respecto a los días, pero esta variación entre una y otra no es otra que debido a su distancia. Si realmente corrigiéramos, corregimos todas estas curvas y las ponemos como si estuviéramos a, eh, a 10 parsecs, por ejemplo, pues vemos que todas estarían un, una encima de otra, es decir, las la supernovas de tipo 1A son estándares cosmológicas ¿no? La cuestión ahora en cosmología es discutir, bueno, pues qué mm, relación se ajusta más, qué modelo cosmológico se ajusta más a, a esta ley de Hubble. Y hoy, bueno, pues tenemos muchos, varios modelos cosmológicos en los cuales pues, podemos, según sus, variando sus parámetros, podemos, de, de los parámetros de densidad de materia, bariónica y oscura, y densidad de energía del oscura, o sea, densidad de, del vacío o energía oscura, pues eh, podemos eh, tener diferentes modelos cosmológicos, desde universos cerrados, universos con expansión constante, universos en expansión acelerada. Bueno, pues si ajustamos estas curvas a los modelos cosmológicos, vemos que uno de los que, los que más se ajustan son aquellos que tienen 0,3 en, en densidad de materia y 0,7 en densidad de energía oscura. Es decir, en un 30% de masa, del universo. Nos da, esto además nos está dando la composición del universo un 30% de materia bariónica y materia eh, oscura y eh, un 70% de energía oscura, ¿no? Y este, como digo, es el, el, el modelo que más se ajusta, ¿no? Por lo tanto, usando las supernovas realmente lo que estamos consiguiendo es medir la expansión acelerada del universo, ¿no? Bueno pues ya concluyo aquí y quédense un poco con la idea de que la luz es la única herramienta que nos permite que tenemos para medir distancias y que nos basamos básicamente en una relación muy simple, que es mmm, aquella que es aplicable en las carreteras, en la cual tenemos, mmm, eh, detectamos un, un flujo a una cierta distancia de una bombilla que sabemos perfectamente cómo brilla, y esto es extrapolable a distancias cosmológicas. A partir de aquí Paco pues, va a, a dar la parte relacionada con, eh, la cosmología, eh, con la cosmología y que subyace detrás de todo esto. Venga, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias, Rafa. Bueno, pues voy a hablar de las oscilaciones acústicas bariónicas para medir distancias en el universo y caracterizar la energía oscura. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, aquí lo que podemos ver es que efectivamente el universo eh, sabemos desde el siglo XX, eh, desde los años XX del siglo pasado que se está expandiendo, pero aún así la gravedad es, es capaz de formar estructuras complejas y es capaz de, de formar esta red cósmica que vemos aquí, que hemos reconstruido usando nuestros conocimientos de de cómo se forman estructuras con la materia oscura a, a partir de la distribución de galaxias que vemos como distribución de puntos rojos. ¿no? Entonces vemos que, que hay una estructura filamentosa, vacíos cósmicos y demás. Y esto es importante que, que lo recordemos más tarde. Eh, pasamos. Entonces, si el universo eh, está en expansión, tuvo que ser más denso y caliente en el pasado. Y efectivamente esto predice eh, lo que sería la singularidad que representa el momento en el, desde el cual parte el universo en, en un Big Bang, eh, donde se predice por ejemplo la nucleosíntesis primordial que predice las abundancias de, de los distintos elementos eh, como el hidrógeno, el helio, el eh, litio, el o sea, como un, el universo entero como un reactor nuclear, y las ondas gravitacionales primordiales. Pasamos. Eh, entonces, eh, esto tuvo una confirmación eh, en la medida del, de la temperatura de la radiación cósmica, en el fondo de radiación de microondas, que es eh, la, la confirmación como, el, como un eco del Big Bang. Para ser concretos, es la temperatura del plasma primigenio que, que se formó después del Big Bang y del que hablaremos a continuación. Esto fue medido en el año 64 por Penthouse y Wilson con la horn antena que vemos ahí al fondo y les otorgó el premio Nobel de 1978 y es eh, importante recalcar que fue predicha por eh, diversos eh, físicos teóricos como Dicke, Peebles, que ha recibido el premio Nobel a, en el año 2019, Wilkinson y otros. Pasamos. Entonces, eh, lo que vemos aquí es el mapa de esa temperatura en el cielo cuando estamos mirando con una sensibilidad que nos permite llegar a fluctuaciones de temperatura, o sea, variaciones de temperatura relativas con respecto a la temperatura media del orden de 10 a la menos 3. Y esto es un universo increíblemente homogéneo. Es un universo con esa, una temperatura de, de ese eco de, de luz que viene desde, desde esa sopa primigenia. Ahora hablaremos de ello, pero que lo que nos sorprende aquí es lo parecido que es. Cada grado cuadrado del cielo representa una región causalmente eh, independiente, es decir, la información tarda, eh, bueno, como mucho se puede propagar a la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, lo que estamos viendo son regiones del cielo, unas 40.000 regiones, que han tenido, o sea, que a día de hoy están causalmente eh, pues eso, inconexas, ¿cómo es posible que, que tengan una temperatura tan parecida? ¿no? ¿Dónde están las diferencias que dieron lugar a las estructuras que observamos hoy, como la, la primera diapositiva que mostré, y por qué es tan parecidas en distintas regiones del cielo? Vamos a verlo. Entonces, esas regiones tuvieron que estar en contacto causal en el pasado, esa es, esa es la... Digamos la, la teoría ahora estándar y la que paradigmática en la cosmología. Y entonces lo que creemos es que partimos de unas eh, fluctuaciones cuánticas que fueron, eh, bueno, que crecieron y, y que se enfriaron y crecieron de forma eh, inflacionaria. O sea, de una forma, eh, bueno, pues que eh, fueron lo que llamamos 60 E-foldings mínimo, es decir, eh, elevado a 60 veces mínimo en, en escalas de, partiendo de una escala de algo así como 10 a la menos 28 metros, o sea, muy por debajo del, del radio del núcleo de un átomo, eh, de unos 10 a la menos 15 metros, ¿no? pues hasta un orden de magnitud de alrededor de un metro mínimo. O sea, esto es el, el crecimiento mínimo que, que sabemos que ha tenido, porque sabemos, mmm, tenemos mediciones del fondo de radiación cósmica que, que, nos, que nos permiten inferir esto. Entonces, tuvo, luego tuvo que eh, frenar esa inflación, tuvo que pa eh, parar y, y tener una salida que llamamos graciosa, como una salida suave para acabar en el, este tipo de expansión acelerada que observamos a día de hoy y, y bueno pues eh, digamos que, que esta es la situación actual y vamos a, a, a ver un momento exactamente cuál es el modelo para explicar estas perturbaciones. Seguimos. En las diferencias como decía eh, creemos que tienen origen en las fluctuaciones cuánticas que es, si nosotros nos imaginamos un volumen y empezamos a extraer todas las eh, moléculas que, que están en ese volumen, empezamos a, a extraerlas y, y que, queremos generar un vacío, una bomba, por ejemplo, pues nunca lograríamos un vacío perfecto, porque por el principio de incertidumbre de Heisenberg, eh, básicamente existe una energía del vacío que es como un burbujeo de probabilidades de eh, generación de partículas virtuales, una partícula o su partícula, que se van aniquilando y que van produciendo eh, bueno, pues ese, ese, esas perturbaciones cuánticas en el campo de densidad. Y esto no es una fantasía, esto, eh, bueno. Por ejemplo, una consecuencia es que debería producir una corriente eh, en unas placas de eh, con un condensador, y esto es el efecto Casimir, y esto se ha medido y, y corresponde muy bien con las predicciones y, y demás. ¿no? Pasamos. Eh, entonces, digamos que lo que se quería comprobar era que efectivamente existían esas, esas fluctuaciones de densidad. Y por suerte se encontraron, porque si no. Eh, iba a desmoronarse toda la, la teoría y todos los modelos cosmológicos. Tenía que haber unas semillas de, de, de fluctuaciones, variaciones de densidad en distintas regiones del universo que dieran lugar, que pudieran explicar por luego una evolución cósmica eh, dominada por la gravedad y otra serie de procesos físicos. Eh, que pudieran explicar las estructuras que observamos a día de hoy y que enseñé en la primera diapositiva. Por suerte se encontraron, pero se necesitaron eh, detectores y tecnología eh, que fueran capaces de ver variaciones en la temperatura relativa, o sea, eh, dividida por la temperatura media, del orden de 10 a la menos 5. Y esto no se logró hasta los años 90 y dio lugar al premio Nobel del 2006 para John Matter y George Smith que son medidas del satélite COBE. En la siguiente diapositiva podemos ver las medidas del satélite Planck, que son mucho más precisas y que son ya del año 2015, eh, que muestran una precisión en angular tremenda. Y en la siguiente diapositiva somos capaces de ver precisamente la varianza de esas fluctuaciones de temperatura como función de escala angular. Entonces, lo que ven aquí, eh, es en, en la parte superior, eh, ven que empieza con el número 2, sigue 10, 50, son números crecientes. Estos números crecientes son frecuencias espaciales. Es análogo, eh, como veremos un, en un momento, a las frecuencias temporales. Es la, digamos que uno se lo tiene que imaginar como que cuanto mayor sea el número, menor es la escala. Y, igual que cuando hablamos de frecuencias temporales, cuanto mayor es la frecuencia, menor es eh, en, en escala temporal. ¿no? Y por debajo vemos eh, la traducción en escala angular, que efectivamente nos está diciendo eso, que la escala angular, se, cuanto mayor es, se corresponde a, a valores más pequeños de esa frecuencia espacial y cuanto mayor es la frecuencia espacial, menor es la escala angular. Lo que vemos ahí son unas oscilaciones, es un patrón de oscilaciones. Y vamos a in intentar entender, eh, de, estas oscilaciones se llaman oscilaciones bariónicas acústicas. Vamos a intentar entender por qué esto es una descomposición armónica de una sola escala. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde lo que vemos es una transformada de Fourier de una señal sinuseida entonces, esto es como la pantalla que ustedes están viendo ahora al ver esta charla que vi, está oscilando con una frecuencia, quizás, yo qué sé, 50 hercios, lo que sea. Eh, si nosotros miramos la frecuencia, y, y eso lo podemos ver con una transformada de Fourier, que es una operación matemática en el, en el plano complejo, pues al final lo que veremos es que nos da eh, una un valor concreto, que sería precisamente esa frecuencia, ¿no? Eh, si nosotros... Bueno, esto es muy interesante porque está relacionado directamente con el principio de incertidumbre. Ese principio de, de Heisenberg, del que hablaba antes, en el que si uno no es capaz nunca de, de medir perfectamente eh, el la velocidad, o sea, el momento, que es la masa por la velocidad de una partícula y su posición. ¿no? Eh, digamos que el producto viene dado por, por una, una constante que es muy pequeña, pero que, que digamos, que, que limita la precisión con la que podemos medir ambas cantidades a, a la vez. Y es que el momento y las posiciones son cantidades que eh, viven en lo que llamamos un espacio dual y que se trasladan, como la variable correspondiente tras hacer una transforma de Fourier. Aquí vemos una, un caso análogo en el que ya no tenemos un pico a la derecha, abajo, sino tenemos ya una extensión un poco más eh, ancha y su correspondencia en, el, en, en, el, en la transformada de Fourier inversa, en este caso a la izquierda, pues sigue siendo como, como un patrón de oscilación, pero ya se ha acotado más a una región. ¿no? Pues esto, veámoslo en la diapositiva siguiente, es lo que eh, da origen a esas, eh, o sea, está relacionado con esas oscilaciones bariónicas. Para que tengan una, un, una visión así un poco intuitiva, imagínense que en un lago graniza. Y en el centro de ese, o sea, donde caen los granizos se generan ondas, ¿no? Y entonces esas ondas se van expandiendo, se van expandiendo y, y, y por todas partes. Digamos que lo que podemos imaginarnos es como eh, las perturbaciones que ha generado eh, la inflación cósmica, lo, la, nos las podemos eh, imaginar como el centro de esas perturbaciones de densidad con, con la posición en la que caen esos granizos. Y luego... Eso genera un, un potencial gravitacional en el que eh, se comprime la luz, porque estamos hablando de un universo muy eh, denso y, y, y con una temperatura muy alta eh, y en esa en ese plasma primigenio, hasta antes de 400.000 años después del Big Bang, pues resulta que, que la luz y la materia están acopladas. Entonces, al comprimir la luz, la luz genera una, como reacción una presión de radiación eh, que eh, va en dirección contraria y entonces se generan oscilaciones porque a partir de ahí eh, el, el plasma de luz y variones que es como la materia común, eh, que, que son los que, los que se mueven en esos potenciales gravitacionales dominados por la materia oscura, pues es, son, eh, al, al expandirse se produce una rarefacción, que es decir, que, que se dilata y la, y la densidad eh, disminuye y luego vuelven a caer en el potencial gravitacional generando lo análogo a lo que conocemos como generación de ondas acústicas cuando comprimimos el aire y se expande y se producen esos, esas oscilaciones. ¿no? Entonces, esto se frena, si ¿sí? pasamos a la siguiente diapositiva, esto se frena cuando la luz deja de estar acoplada con la materia. Y es que la luz está acoplada con la materia a través de lo que llamamos Thomson Scattering, que es básicamente la fase en la que el plasma está eh, dominado por hidrógeno eh, ionizado y eh, por tanto la luz choca con partículas eh, cargadas eh, de forma elástica. Y entonces eh, lo, lo que ocurre es que cuando el, conforme el universo se está expandiendo, se va enfriando y, y se produce lo que llamamos recombinación, que en realidad es cuando se combina, eh, bueno, pues el, hidro, el hidrógeno ionizado con partículas, con electrones y demás, y entonces se genera el hidrógeno neutro. Al producirse eso, pues tarda un tiempo, no ocurre de forma inmediata, pero tarda un tiempo en producirse, eh, pero eh, digamos que ocurre en una franja temporal que... Eh, Hace que esa imagen de, que teníamos de ondas, que son burbujas, porque en realidad hay que imaginárselo en tres dimensiones, se enfríen y se quede congelada esa imagen. Y lo que vemos aquí es como si tocáramos la cuerda de una, de una guitarra, por ejemplo. o Bueno, alguna vez lo, lo he mostrado como, como, la, como el sonido de un berimbau. Que, es, que realmente es como, como una guitarra, pero con una sola cuerda, y luego tienes los distintos armónicos. ¿no? Entonces, lo que estamos viendo aquí en los distintos picos son los distintos armónicos de esa, ese sonido que genera una escala. Por, aquí, por ejemplo, aquí ven que en el primer pico eh, hay una escala asociada que, eh, bueno, pues digamos que en el siguiente pico sería... El, la, la mitad habría que dividir por la mitad, por un factor 2 y así sucesivamente, o sea, análogo a las cuerdas de una guitarra, o bueno, el de, de un instrumento de viento, es, es totalmente análogo. Entonces, eh, lo que ocurre aquí es que eh, según la presencia de materia bariónica van a tener una potencia distinta a los distintos picos y no vemos esa perfecta eh, sinusoide que les mostré antes por, lo, por, por un proceso en el que se difunden los, los fotones a escala pequeña es un proceso que llamamos silk dumping pero básicamente eh, se entiende muy bien cómo se producen estos picos que es como una sinfonía de, de bueno de sonidos que tienen en realidad asociado esa escala única entonces esto que, so, que se descompone en, en esta frecuencia espacial análoga a la frecuencia temporal cuando descomponemos la música, pues eh, se, si lo miramos en el espacio normal de, de escalas, es realmente una sola. Esto lo vamos a mirar en la siguiente diapositiva, por favor. Y esto es precisamente lo que nos permite usar una regla estándar, porque... En esas burbujas de unos 500 millones de años luz hay un 1% de probabilidad de que nazcan más galaxias. Entonces, o sea, se producen un 1% más, más galaxias que en el resto de, del universo, en esas esferas. Claro, nosotros a simple vista no somos capaces de identificar esas esferas, no se ven, pero estadísticamente podemos medir la varianza como es como función espacial o como función eh, de frecuencia espacial. Lo podemos ver en lo que llamamos el espacio Fourier o en el espacio de configuraciones y podemos ver esas oscilaciones que les mostraré en un momento. Fíjense que arriba a la derecha pone teta igual a, a xai dividido por una distancia. Esta, esta medida de de sí, de una no perdón por favor en la anterior esta medida de, de una escala angular se relaciona con la verdadera escala angular como la inversa de la distancia eh, que llamamos distancia angular. Y fíjense en el diagrama geométrico que hay en el centro cómo eh, esto es una definición de ángulo, como lo hemos estudiado eh, a nivel escolar, ¿no? y es que el ángulo eh, se define como el cociente de lo que sería el segmento dividido por la distancia hasta, hasta el segmento. Y ese ángulo, pues digamos que eh, va a estar determinado por eso. ¿no? Entonces, esa sería una de las medidas del pago en lo que llamamos la, la medida perpendicular a la línea de visión. Pero a lo largo de la línea de visión, lo que aparece eh, a la derecha de la figura geométrica como eh, inversa de la constante H como función de Z, es la misma constante H de la que hablábamos eh, de la ley hubble lemaitre Lo que pasa es que en este caso lo vamos a poder medir no solo en el universo local, sino a distancias cósmicas muy, eh, muy alejadas, en la distribución de distintos trazadores de la estructura a gran escala. Es decir, vamos a medir la función de Hubble como función del corrimiento hacia el rojo. Y fíjense cómo eh, en esta imagen de las farolas que se van alejando unas de, eh, de otras, pues podemos usar, fijarnos, no ya en la luminosidad de la farola, sino en la altura de la farola. Y esa altura de la farola, si la conocemos, y vemos una altura distinta, pues nos puede dar una noción de la distancia. Esto es otra forma de, de darles esa intuición acerca de lo que estamos viendo. Sí, pasando a la siguiente diapositiva, lo que podemos ver es que hay un efecto que nos va a destruir parte de la señal de las oscilaciones bariónicas. Lo que vemos aquí vuelve a ser la varianza como función espacial de eh, lo que es la materia oscura. Entonces, las eh, las líneas más abajo, si se fijan, muestran unas oscilaciones y conforme uno va subiendo estamos eh, viajando en el tiempo cósmico hasta el presente y las líneas eh, naranjas representan lo que mediríamos ahora si pudiéramos ver la materia oscura. La situación es peor aún, porque lo que vemos es son trazadores de la materia oscura, pero ya en la materia oscura, en estas simulaciones que fueron pioneras, eh, podemos ver cómo ciertas oscilaciones que se ven a más altas frecuencias espaciales, es decir, si miramos más hacia la derecha, se han borrado y eh, se ha destruido, cuando hagamos ahora, cuando vayamos a ver esa escala, se habrá, eh, suavizado y no podremos medirla de forma tan precisa y esto es por culpa de la acción de la gravedad. En la siguiente diapositiva podemos ver precisamente un corte de una burbuja y cómo se distribuye eh, la materia oscura en esa red cósmica y nos estamos fijando ahora en ese corte de la burbuja que nos muestra un círculo distorsionado. Es un círculo distorsionado por la acción de la gravedad que pone muchos atractores en distintos lugares, pero nosotros somos capaces de, de crear máquinas temporales que nos llevan atrás en el tiempo esas estructuras y recuperar la esfericidad de esa señal. Que eso es lo que llamamos es la linearización de las estructuras a gran escala. Siguiente diapositiva, por favor. ¡Uy! ¿Alejandra parece, se ha, ha desaparecido? Sí, parece que Alejandra ha tenido un contratiempo. Bueno, <risa> Vamos a ver y si... pasando a la siguiente diapositiva, podemos ver la medida de las oscilaciones bariónicas en las galaxias, en la distribución de galaxias. Lo que les estoy mostrando es la medida a día de hoy más precisa que se logró hacer hace unos pocos años con una precisión del 2%. Y fíjense cómo se ven muy bien en el lado izquierdo de la figura las oscilaciones bariónicas en la distribución de galaxias, unos objetos que ni existían cuando se produjeron las oscilaciones bariónicas. Esto es algo increíble. Y ya les digo, estamos hablando de, de esferas con, con, con radios de 500 millones de años luz, 490 más o menos. Entonces, eh, lo que ven a la derecha sería... La misma señal, pero donde vemos la resonancia de, esa, de esas oscilaciones, ¿no? la, sería la escala de, concreta. Y, y esta es la medida, es decir, lo que vemos a la derecha es la, básicamente la transformada inversa de Fourier de la señal a la izquierda. Esto que están viendo son datos reales. Eh, lo que ven son distintos... Eh, segmentos en eh, corrimiento al rojo, es decir, distintas distancias cósmicas, datos que hemos cogido con censos de galaxias, concretamente usamos un millón de galaxias, hemos observ eh, observado con, con este survey que se llamaba Voss, un millón de galaxias, ahora estamos con censos de galaxias eh, donde vamos a tener decenas de millones de galaxias con espectroscopía. Pasamos a la siguiente diapositiva y lo que les muestro aquí es otro tipo de medida donde medimos la señal del VAO, a la derecha lo ven, de los vacíos cósmicos. Los vacíos cósmicos los obtenemos eh, trigonométricamente en, basándonos en la distribución de galaxia. Los vacíos cósmicos representan las regiones de menor densidad del universo. Cuando nosotros estamos aplicando una máquina del tiempo para linearizar las estructuras, lo que estamos linearizando es la parte de densidades más altas que la media, del, de, de la densidad media del universo. Pero nos estamos perdiendo parte de la información, lo que pasa es que con juegos trigonométricos conseguimos ganar esa información y podemos combinarla, como lo hemos hecho, de hecho, en los, en los últimos años, y podemos ganar una, pre, una medida más precisa aún para poder precisamente estudiar eh, cómo es la historia del universo y cómo se expande. En la, última, la siguiente diapositiva, por favor, lo que podemos ver es para qué nos sirve todo esto. Y lo que ven aquí a la izquierda es la ecuación de estado de la energía oscura que nos relaciona la presión con la densidad la presión p con la densidad ρ usando esa notación griega y que va multiplicada por por omega porque que es como una w y esa esa variable omega nos va a decir eh, cómo se expande cómo cómo se relaciona la densidad y con la presión para que acabemos teniendo una presión negativa que genere esa expansión. Entonces, los, in, los primeros indicios que hemos obtenido con estas medidas que no tenían precedentes, ¿no? Eh, con este millón de galaxias observando volúmenes de unos 3 gigaparsecs al cubo, pues nos indican que hay una variación dinámica como función del redshift z, que es el corrimiento al rojo, y que se puede relacionar, como ya saben, con, a través de la ley de Hubble, en realidad una forma un poquito más compleja, pero se puede relacionar con la distancia. Entonces, lo que ven es que los indicios que hay mmm, indican que no es exactamente una constante de menos uno. Y el modelo estándar, lambda cdm, y, eh, sería el modelo en el que es constante. Esto es muy interesante y hay una cierta tensión porque los datos, el punto rojo con las barras de error relativamente anchas que ven a la derecha eh, viene de, de los bosques de Lyman-Alpha que son eh, otros trazadores que, que obtenemos con, con los cuásares y hay una tensión ahí eh, con, con el dato de la distribución de galaxias que es Esperemos dilucidar en estos años. Acabo con la última diapositiva, por favor, la, la siguiente. Eh, vamos a la caza de las oscilaciones bariónicas con censos de galaxias masivos y una precisión de un punto ciento en el BAO, aspiramos a un punto y pico por ciento en el BAO, nos dará una precisión del 1% en la ecuación de estado de la energía oscura. Les recuerdo que la energía oscura es el mayor problema. De la física general que tenemos actualmente. De, eh, la materia oscura también lo es, pero, pero la energía oscura es realmente el, el, bueno, lo más, eh, el reto mayor que, que, que podríamos entender. Y con esto acabo y les agradezco su atención. Muy bien, muchas gracias, Paco. A pesar de todos los incidentes que hemos tenido esta tarde, <risa> muy fiesta aquí entre la lista de participantes hoy. Pues vamos muy, muy mal de tiempo, ya deberíamos de haber acabado, pero eh, si a Anselmo le parece bien, yo dejaría diez minutitos de turno de preguntas para compensar todas las incidencias que hemos tenido. Sí, sí, por supuesto. Si los amigos y amigas tienen alguna consulta, alguna duda, hay conceptos complejos... Pues estupendo, para eso estamos, claro. Bueno, Alex, si quieres, puedes ir comentando una pregunta que hace Juan ah, Ortega. Sí, sí, perdón, es que estaba muteada, estaba leyéndolo precisamente. Dice Juan Ortega, en alguna... Rafa y Francisco, en alguna ocasión he oído, coment, he oído comentarios sobre el cansancio de la luz en largas distancias. ¿Hay algo fiable en esto? Gracias. Paco, si tú quieres o te respondo yo. Adelante, adelante. Yo creo que eso se refiere más bien a que, bueno, déjame compartir, eh, compartir otra vez la, la pantalla. O sea, básicamente, a lo que realmente hace alusión es que, En sí, no es que la luz realmente se canse, porque la pobrecita se va parando cada vez más, ni muchísimo menos, ¿no? sino que en esta, en, en esta, en esta expresión, o sea, la del de módulo de distancia, ¿vale? en esta expresión, m-m menos igual a menos 5 por logaritmo de d menos 5, bueno, realmente, ¿qué ocurre? Que hay otros efectos, otros efectos que... Eh, son debidos a la extinción, o sea, la, la luz se va extinguiendo debido a que por el camino se va encontrando pues, nubes de polvo, nubes de gas, etcétera, etcétera. O sea, y las tiene que ir atravesando. Eh, gran parte de la luz se queda por el camino. Es como hablar un poco de esta carretera, pero. Ay, contra el revés. A ver, ahí, en vez de esta carretera así, tal como la vemos, pues una carretera con niebla, evidentemente. Eh, la luz no te llegará tan bien de las últimas como de las primeras, ¿no? Entonces la luz, pues, sufre una cierta extinción, lo que se llama. Con lo cual, esta fórmula en realidad es un poco más complicada mmm, cuando uno va a hacer los cálculos de manera rigurosa y aquí, pues, introduce cálculos de, o términos de extinción. Eh, galáctica y eh, corre, eh, eh, correcciones evolutivas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que vamos, en sí mmm, no hay más ahí, o sea, la luz no se va cansando, sino simplemente se va atenuando debido a obstáculos que va, que va encontrando por el camino. Nubes de gas, polvo, etcétera, etcétera. Y las distancias esta pues, es un poco modificada, o sea, esta, esta presión es modificada para tener en cuenta, pues, todos estos efectos de la luz, ¿no? Venga, eso es, esa sería la respuesta. Muy bien, gracias, Rafa. ¿Alguna pregunta más? Eh, a ver, yo creo que... Bueno, eh, si me permiten simplemente, Francisco, Rafa, agradecerles eh, por supuesto las presentaciones que son muy claras y nos ayudan a entender también los avances que se hacen en el IAC en el marco de, de, la, de la investigación a nivel cosmológico. Pero bueno, ya que hablábamos de distancias y demás, eh, por darnos el contexto, cuando hablamos de que el universo pues, tiene una edad de, de 13.800 millones de años, eh, pues, ¿Podemos hacernos una idea del de tamaño que tiene el universo? ¿Se puede dar algún dato, alguna cifra sobre el, la esfera, digamos, que, que contiene el universo hoy en día? Porque no es solo esta distancia multiplicada por dos, ¿no? El universo se ha ido expandiendo desde entonces. Paco, contestas tú si quieres. Vale, o sea, eh, digamos que aquí. La pregunta que es muy fascinante es eh, si, ¿cuál es la topología del universo? Esa es básicamente el problema. Es que no deberíamos entender eh, el espacio como algo separado del tiempo y esto tiene que ver con, de, con la relatividad especial y con la relatividad general que sin las cuales los errores en GPS serían de más de 100 metros. Eh, esas correcciones las hacen eh, de forma rutinaria y, y se, bueno, eh, ahora mismo no les puedo indicar cuánto porcentaje es corrección de relatividad especial y cuánto de, de relatividad general, pero se necesitan ambas. Eh, la, las dimensiones, hay que entenderlas como las dimensiones de esa variedad cuadridimensional del espacio-tiempo. ¿no? Y en realidad mmm, no, no resulta tan difícil eh, tener, imaginarse lo que es cuando uno habla de sucesos, ¿no? cuando uno habla de eh, algo sucede, pues sucede en un momento y, y en un espacio, en, en una localización. ¿no? Entonces digamos que el, el universo lo conforma, eh, todo el conjunto de sucesos eh, que, sobre todo, están causalmente conectados. Y, y es aquí a donde voy. Eh, podemos hablar de, de la escala del universo como aquel en, que está bueno que, que tiene una historia común y, en, y de la luz que nos llega. ¿no? Ese es, es el universo, es, eso nos da una, una distancia. Entonces, ahí sí podemos hablar de un volumen. Eh, pues yo que sé, del orden, voy a decir, de 10 gigaparsec al cubo, algo así. Pero lo interesante es la topología, porque la topología me va a decir si realmente es, se extiende más allá de lo que veo o no. Y digamos que si, si la topología del universo es plana, no tiene curvatura, que es básicamente una, un resultado de las mediciones, cosmológicas, tanto del CMB como de los BAOS, eh, entonces estamos hablando de que se extendería hasta el infinito. Lo que sí podemos decir es que es que eh, esta medida está hecha con mejor, alrededor de un 1% o, me, o algo mejor de un 1% de precisión y por tanto, o mejor que un 0.1% de precisión y por tanto sabemos que se extiende por lo menos 100 veces más de lo que vemos. Esos son así números muy, muy a, eh, a grosso modo, pero digamos que las, no, o sea, a día de hoy todo parece indicar que es infinito, pero por, por la topología que estudiamos con, con la cosmología, pero no podemos saberlo más que con una precisión. Entonces, a lo mejor al final sí que se acaba curvando, o a lo mejor, eh, se, bueno, es hiperbólica. La, la, O sea, todavía está todo más o menos abierto, pero parece, no sé si esto responde de una forma más o menos sí, sí, satisfactoria sí. la pregunta. Sí, sí, sí, desde luego. Eh, hay un par de preguntas más y yo, Dale, de estas dos, de después de estas dos ya cerraría la sesión. Muy Dice, bien. Sol, eh, ¿Cómo se mide el VAO, instrumentos, procedimientos matemáticos, para llegar a, a formular los gráficos? Pues, en realidad, eh, esto el, lo hacemos de la siguiente manera. Lo primero de todo es que necesitamos una distribución tridimensional precisa de los trazadores de la materia. Entonces... Aquí lo que hacemos es lo que ha explicado Rafa, que es medir corrimientos al rojo y esos corrimientos al rojo mmm, tienen dos componentes. Una es la de la expansión del universo, que está directamente relacionada con la distancia real de la galaxia. No es exactamente la ley de Hubble. Es eh, bueno, pues ahí es más compleja que eso cuando no, nos alejamos y estamos hablando de más altos, pero sabemos con la cosmología que haya, sabemos calcular, eh, podemos hacer la relación de corrimiento al rojo y distancia. También vienen afectadas por la velocidad peculiar de la galaxia. La galaxia se acerca, se aleja según los atractores locales que tenga la galaxia por ahí. Entonces, eh, eso distorsiona, pero también es información adicional. Eso nos permite estudiar la ley de la gravedad, la relatividad general, a distancias cósmicas. De momento, no hemos visto nada que la contradiga. Pero ahora, vamos los censos de galaxias nuevos nos van a permitir estudiar la ley de la gravedad a distancias cósmicas. Entonces, ahora imaginémonos toda esa distribución de galaxias con unos con unas perturbaciones debido a sus velocidades peculiares, que como digo, también es información, pero bueno, tenemos todas esas distribuciones tridimensionales, hemos medido con muy, muy alta precisión cuál es la localización en ascensión recta, declinación en el cielo, y sabemos también su distancia aproximada, lo que sabemos muy bien es su corrimiento al rojo reche Bien, una vez que tenemos esta distribución tridimensional, lanzamos numéricamente palos de distinta longitud y esos palos vamos viendo cómo conectan pares de galaxias entonces lo que vemos es que de repente a una distancia determinada brrr, existen más palos que conectan pares de galaxias un poquito más pero somos capaces de medirlo ahí podemos ver el bao en el espacio de configuraciones. Esa es una forma. Eh, lo medimos también en el espacio Fourier, pero lo que ocurre, como decía antes, es que esa medida ha, se ha estropeado por la gravedad. Entonces ahí vienen cálculos más complejos de lo que serían los vectores, o sea, calculamos cuáles son las velocidades y los vectores de desplazamiento causados por la gravedad para llevarnos todos esos trazadores atrás en el tiempo y mejorar la medida del bao. Esto equivale a meter más información de órdenes superiores al bao. Al y luego la otra que mencioné era la reconstrucción de los vacíos cósmicos. Entonces ahí tenemos que formar eh, tetraedros de galaxias y vamos viendo cómo ciertos tetraedros de galaxias definen esferas y cuando consideramos esferas mayores que un cierto tamaño, pues entonces estamos viendo vacíos. Y entonces miramos cómo todos esos centros de los vacíos se acumulan y volvemos a hacer el mismo juego. Volvemos a lanzar palos de distinto tamaño numérico, vemos cómo se conectan y combinamos una medida con la otra. Entonces son esos tres, ahora mismo la mejor medida que hemos obtenido ha sido con esos tres procesos con el proceso de medir lo que llamamos la función de correlación, que es lanzar esos palos, reconstruir, deshacer la gravedad y reconstruir los vacíos cósmicos y combinarlo todo. Muchas gracias, Paco. La última pregunta de Daniel Mendicini. Eh, dice, estaba para ti, Rafa, eh, si con la relación periodo-luminosidad la estoy la, la, la la leyendo. Eh, realmente lo que pregunta es que con qué mm, magnitud mm, se calcula, eh, la, la, con qué luminosidad, como es una estrella variable, varía el flujo, con lo cual, ¿en qué punto calculas realmente eh, uh -huh. la relación periodo-luminosidad? con el máximo. Es fácil la respuesta. Eh, la, es con el punto máximo. La relación periodo luminosidad para las variables EFEIDAS está hecho con el máximo, en, o sea, cuando la variable está en los puntos máximos. Vale, esa es la respuesta rápida. Vale. Dice que gracias. Vale, pues eso es todo. Pues si les parece, lo dejamos aquí. Eh, una vez más, muchas gracias Rafa y, y Francisco por, por vuestro tiempo y por, por estar a, a, abiertos a, a compartir vuestro conocimiento con nosotros y a interactuar con los amigos del IACE. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y, y a los asistentes, gracias. Esperamos verles en, en próximas charlas. La próxima charla va sobre Marte. Será el último miércoles de julio. Pues nada, venga, muchas gracias a ustedes por invitarme. Venga, chao. Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Adiós.